Y que nuevo chicos, el día de hoy les regreso al canal un deck que era muy recurrente antes, pero después de cierta bandage, la verdad se me hizo muy difícil encontrar una manera de volver a jugarlo de manera bonita. Eh, recientemente, no tan reciente, ya tiene un ratito, pero de cualquier modo es más o menos reciente, salió el soporte para los Destiny Hero, entre ellos este sujeto que simplemente es muy bueno, eh, creo que se llama Cross Guy, algo así, no me acuerdo. Por ahí va su nombre, es un extra hero, ya teníamos uno, ya teníamos... Otro me parece, pero ahorita viene este que la verdad está bastante, bastante cool Así que sin nada más agregar, vamos a empezar con el Profile eh, No olviden que este es el que lo pueden comprar en la tienda de Barrio City 4 cosas hace envíos a toda la República Mexicana y maneja Mercado Libre Por lo que su envío estará completamente segu seguro Sin nada más agregar, vamos a empezar con el Profile Vamos a jugar triple Elemental Hero Solid Soldier. Quiero hacer énfasis en que esta cosa no va a ser un Destiny Hero. Eh, quiero que quede bastante claro: no es un Destiny Hero y tampoco es un eh, Elemental Hero, por así decirlo. Tampoco es un Mask Hero puro. La verdad, combina bastante bien las tres cosas y de una u otra forma funciona. La verdad, eh, Solid Soldier aquí, la verdad, viene siendo un monstruo bastante importante ya que eh, Extra Hero Cross Guy se hace con dos monstruos héroe, así que dos monstruos guerrero, perdón. Y simplemente es un efecto bastante bueno Así que no es sólo para nada eh, que esté eh, Solid Soldier en campo Está muy chido, además de que cuando es mandado al cementerio por el efecto de una magia Pues va a revivir un monstruo héroe del cementerio Entonces cuando es carta es invocada normal o especial Podemos eh, invocar de manera especial desde nuestro amado un monstruo héroe que eh, su nivel sea 4 o menor, así que va a ir a 3, sí o oh, sí la verdad te extiende muy bien las jugadas... ...siempre quieres abrir con este sujeto y con Bayon, entonces eh, tiene, tiene que ir a 3, es muy importante... Vamos a jugar Triple Vision Hero Bion Este sujeto también tiene que ir a 3 Muy chido, muy chulo manda eh, Cuando es invocado manda del deck al cementerio y Un monstruo héroe y además podemos Desterrar un monstruo héroe del cementerio Para añadir de nuestro deck a la mano Una magia polimerización Entonces es un buscador, además de eso eh, Simplemente manda A los Destiny Hero que necesitemos al cementerio Podemos mandar inclusive a Shadow Miss para hacer búsqueda O podemos mandar a Malicious para poder Tener un monstruo extra por ahí Así que es bastante versátil y siempre también Queremos duerlo en la mano junto con Solid Soldier Vamos a jugar dos Elemental Hero Shadow Mist. Este sujeto nos va a permitir, eh, cuando se manda al cementerio, añadir de nuestro deck a la mano cualquier monstruo héroe. Cosa que está bastante genial en combinación con bion Y cuando se invoca en el especial, podemos añadir de nuestro deck a la mano una eh, carta magia rápida a cambio. Entonces, eso está bastante cool. Obviamente vamos a buscar el cambio de máscara. Eh, pero eh, va a ser un poquito difícil que hagamos esto. Para los combos más básicos, muy difícilmente vamos a, a simplemente invocar a Shadow Mist especialmente para el cambio de máscara. Vamos a depender... Más bien de la suerte para poder traer al, darlo al campo, pero no es tan difícil, créanme, entonces es bastante eh, versátil este deck. Podemos hacer la jugada que necesitemos para el deck que necesitemos, así que eso está bastante bien. Vamos a jugar dos de Stinghero Malditions. porque ese sujeto simplemente está a dos, está muy broken, si estuviera a tres sería una cosa todavía mejor, pero pues está a dos, así que únicamente vamos a jugarlo a dos. Vamos a jugar este... Vamos a jugar doble, eh, Destiny Hero Drohan Droghan, creo que se llama. Este sujeto es bastante cool cuando se invoca de manera especial. Por el efecto de un monstruo héroe podemos eh, hacer que ambos jugadores roben... Una carta, entonces en combinación con Dark Glow la verdad está bastante cool, está bastante chido, no es recomendable si no está Dark Glow por obvias razones, le das este, más materiales a tu oponente para que te parta la madre, pero eh, si está Dark Glow este sujeto simplemente es MVP, vamos a, a forzarle el robo y quitarle una carta de la mano al azar, así que eso está bastante cool, además de eso... <coughs> Una disculpa, si esta carta está en el cementerio, durante la siguiente standby phase podemos invocarla de manera especial, pero desterrarla cuando deje el campo, así que eh, podemos forzar su draw en su turno, así que está bastante, pero bastante bien. Vamos a jugar un Destiny Hero... Eh... Dino Attack, este sujeto la verdad está bastante bien Es parte esencial del combo Así que vamos a jugarlo únicamente a uno Vamos a jugar un Destiny Hero Disc Commander ¿Por qué no? Porque la verdad está bastante cool Nos va a hacer robar dos, aunque no tiene que ser En el turno que es mandar al cementerio Está bastante bien, a uno es suficiente Y hace bastante para algunas veces Jugamos un Celestial, más o menos el mismo caso que eh... Que Commander, pero este sujeto es un poquito Más versátil así que no hay problema alguno Vamos a jugar un Destiny Hero Plasma Este sujeto simplemente llega al campo Y hace un desmadre asqueroso Va a impedir que nuestro oponente active efectos de monstruos Y si llega eh, ya que el oponente Haya tenido su campo pues simplemente Vamos a comernos un mono El oponente y poncharlo, así que está bastante Bien, está bastante cool y vamos a jugarlo Únicamente a uno Jugamos un Elemental Hero Honest Neos, uno es suficiente antes de jugar a dos, ahorita uno es más que suficiente, se los aseguro. Y jugamos un Elemental Hero Stratos porque es un buscador genérico para todos los monstruos hero. Ya para acabar vamos a jugar dos eh, Ash para no quedarnos tan indefensos en el turno del oponente, así que únicamente eso va a ser por los monstruos. Por los de las magias vamos a jugar Triple Cold by the Grave, esta cosa la verdad es bastante útil. Eh, nos va a defender un poquito de las hand traps que nos fueran a tirar, vamos a poder hacer nuestras jugadas muy cómodamente Vamos a jugar triple emergency call, porque no, para buscar a nuestros eh, elemental hero, vamos a buscar a honest neos, vamos a buscar a solid soldier, vamos a buscar a shadow Mist. Lo que necesitemos vamos a añadirlo con emergency call, principalmente por supuesto va a ser eh, solid soldier sin problema alguno Vamos a jugar Triple Mass Change Porque este sujeto nos va a permitir sacar a Dark Law Y pues hacer por ahí un poquito de estorbo Ahorita en este formato Dark Law es una bestia Simplemente va a parar un chingo de decks Que en especial si tienen Engine Orcust. Eh, la verdad va a parar bastante, bastante bien Así que eh, el Mass Change nos va a ayudar bastante A tener un poquito más de control en la mayoría de los duelos Vamos a jugar una carta muy buena Triple Destiny Fusion Esta cosa es muy, pero muy broken eh, por sí solo hace un buen de cosas Ya que nos permite utilizar materiales de Lek Para invocar un monstruo fusión Que liste a los Destiny Hero Así que eso está bastante cool Simplemente es una marranada Y el, el, la única de desventaja por así decirlo es que va a destruir nuestro monstruo al final del turno, así que no hay problema alguno, si abrimos con esta cosa consideren no, tipo Instant Fusion, pero además de eso nos va a botar a Shadow Miss por ejemplo al Cementerio, a Malicious al Cementerio a Discomander al Cementerio, a lo que sea que necesitemos en Cementerio nos lo va a buscar eh, y botar directamente además de invocar un monstruo, así que esta cosa es muy importante y hace un paro enorme al deck vamos a jugar triple polimerización porque ahorita vamos a depender más de las jugadas con las... Eh, con, la, con los Destiny Hero, entonces las, por lo general son sus fusiones las que nos hacen más paro, así que vamos a depender mucho de ellas, vamos a jugar triple polimerización para por supuesto tener por ahí este, jugada. Jugamos dos Destiny Draw porque jugamos una ridícula cantidad de Destiny Heroes así que nos va a hacer muchísimo pero muchísimo el paro hasta este punto si ustedes quieren considerarlo un Destiny Hero pueden hacerlo pero yo no lo considero como tal porque un Destiny Hero más puro eh, pues es bastante distinto. Jugamos un A Hero Leaf qué no para tirar para invocar directamente el deck al Shadow Mist o al Stratos lo que necesitemos es bastante buena. Jugamos un Reinforcement of the Army por supuesto para buscar cualquier eh, monstruo guerrero que necesitemos de nivel 4 y un Monster Reborn que simplemente Hace un paro enorme al deck cuando lo tenemos en mano Vamos a jugar doble eh, Extra Hero Cross Crusader Ahora sí sí de su nombre, Cross Crusader La verdad está bastante cool este monstruo Se hace con dos monstruos guerrero Cuando es invocado por Link podemos seleccionar un monstruo Destiny Hero en cementerio E invocarlo de manera especial en nuestro campo eh, Una vez por turno podemos tributar un monstruo eh, Destiny Hero que esté en el campo Y añadir de nuestro deck a la mano pues un, eh, un monstruo Héroe con un nombre distinto al del Monstruo que tributamos, así que es un buscador La única desventaja, porque este güey sí es Muy limitante, es que no nos va A permitir invocar nada más que no Sea héroe eh, por el resto del turno un, Y además oscuridad, entonces eh, Está bastante chido, nos da bastante Jugada, pero nos limita Bastante a únicamente a hacer heroes eh, En nuestro primer turno, de cualquier Modo la verdad es suficiente, nos abre Muchísimas puertas, así que vamos a jugarlo A 3 a 2 perdón Vamos a jugar otro Extra Hero que va a ser eh, mmm, Maravilla, Wonder Conductor, creo que se llama en inglés. Este sujeto, la verdad, es más situacional, pero de una u otra forma, la verdad, nos hace bastante el paro. Así que vamos a jugarlo eh, a uno únicamente. Vamos a jugar un Nightmare Phoenix, un Nightmare Cerberus y un Borrelow Dragon para tener eh, jugadas Link por ahí adicionales a los héroes. Por el lado así las fusiones, vamos a jugar dos Masked Hero Dark Law. este sujeto a huevo tiene que ir a 2 eh, Si ustedes quieren a 3 también es válido, la verdad este wey es un monstruo en el formato Así que vamos a sacarle muchísimo pero muchísimo provecho Vamos a jugar un Masked Hero Anki, ¿por qué no? La verdad um, puede hacer algunos paros algunas veces, así que vamos a jugarlo eh, a uno Vamos a jugar doble Destiny Hero Distopia. este sujeto es muy importante La verdad es un buen monstruo, eh, tiene el efecto rápido de reventar algo en el campo si su ataque es mayor a su ataque original Cosa que está bastante fácil de hacer en primer turno Junto al Dyno Attack, Attack creo que se llamaba eh, Además de eso, este sujeto con el invocado por fusión Nos permite seleccionar un monstruo Destiny Hero De nivel 4 menor en nuestro cementerio Y hacer daño eh, igual a su ataque me parece Entonces eh, simplemente hace muchísimo daño al oponente Baja y le vamos a quitar bastantes life points de, por default Así que vamos a jugarlo a dos Vamos a jugar un Destiny Hero Dangerous Este sujeto es el que vamos a traer la mayoría de las veces en primer turno con la Fusion Destiny Está bastante bien, eh, pero más allá de extender las jugadas eh, Pues no, no se va a quedar más en campo, así que únicamente va a ser así Y vamos a jugar un Destiny Hero eh... Eh, Domination que creo que se llama en inglés la verdad este sujeto ahora sí que es muy bueno es bastante poderoso 2900 y si es destruido básicamente nos va a spamear el campo con Destiny Heroes así que la verdad está bastante cool este mono pero únicamente a uno Vamos a jugar por último un Vision Hero Adoration y un Vision Hero Trinity para tener opciones eh, y outs a las jugadas del oponente, eh, por lo general eh, Adoration va a ser parte del combo pero Trinity la verdad baja y nos va a permitir limpiar el campo de una manera bastante cerda, entonces nada más por el lado del extra deck.